Vas a comprar una caja de herramientas de 20 pulgadas y en esa caja comenzaremos a trabajar con nuestro equipo de ondas escalares. Muy bien, aquí tenemos la caja de 20 pulgadas la cual vamos a ir acondicionando poco a poco para que se convierta en una máquina de ondas escalares. Lo primero que debemos hacer es los agujeros para el ventilador que mete el aire adentro y el ventilador que lo saca. Vamos a hacerle los agujeros para poder poner una llave de encendido y apagado y el enchufe para el cable. Unos agujeros aquí para la salida de la bobina. Vamos a hacerle dos agujeros aquí para la caja del Spark Gap. Y un agujero aquí para la ficha del ventilador de la caja del spark Gap. Bien, vamos a comenzar con los agujeros de los ventiladores. Aquí tenemos el primero. Es el ventilador que va a sacar el aire de nuestro equipo de ondas escalares. Bien, este ventilador va a ir ubicado en este lugar. De esta manera. Y lo vamos a atornillar solamente aquí. Y aquí por abajo porque aquí como verás queda en el aire. Bueno, obviamente si conseguís otra caja de herramientas puede ser que te queden las cuatro calzaditas. Bueno, para este tipo de ventilador que es de 120 milímetros vamos a tener que usar una herramienta de corte circular. ¿Qué tenemos aquí? 120 milímetros, 102 milímetros. Bien. Bueno, aquí con el taladro es donde le vamos a hacer el agujero y luego en ese agujero colocaremos nuestro ventilador. Observamos que tiene el tamaño del ventilador. Bien, un agujero por este lado con nuestra herramienta favorita. Ahora vamos al otro agujero que tenemos. En el otro agujero vamos a colocar este ventilador Ambos de 12 voltios, solo que este es de 80 milímetros, ¿no? Este va a ir más o menos eh, por aquí, que es la zona donde vamos a poner el flyback adentro. Bueno, este ventilador va a ir al revés. Este no, este va a ir bien, tirando eh, el, el aire para arriba. Pero este, en vez de tirar el aire para arriba, lo vamos a hacer que tire para abajo, y aquí arriba le vamos a poner una pequeña rejilla. Esta pequeña rejilla también se compra y se atornilla con tornillos llamados tornillos para PC. Los tornillos para PC son así. Vienen eh, con el formato cruz. Bien y son ideales para el ventilador y para la rejilla entonces ya tenemos nuestra caja con los agujeros hechos los cuales luego con esta herramienta vamos a quitarle ese, esa rebarba que se forma justo ahí en el borde bueno esto puede llegar a trabar el ventilador por lo tanto hay que quitárselo para que quede totalmente liso. Una vez que tenemos esto, hacemos los agujeritos y ya conectamos los ventiladores. Recomiendo mucho a todos usar este tipo de herramientas que nos da bueno, la, la confortabilidad de trabajar eh, rápidamente. Las brocas se van a elegir conforme a lo que nosotros queramos poner. Si vamos a poner un tipo de tornillo, vamos a buscar que la broca tenga el mismo ancho que el tornillo. En este caso, creo que es un poquito más fino. Creo que es para el otro tornillo. Bueno, pero ahí vamos a ver eh, los números de las brocas para que sepamos eh, qué broca para cada tornillo. Ya hemos colocado el ventilador y vamos a ver ahora... Eh, que ahí ya lo he afirmado con un tornillo y ahí lo he afirmado con otro tornillo bien se llega a ver el tornillito quedó un poco un poco escondido y no hay mucha luz ahí se ve bien entonces ya tenemos nuestro ventilador y vamos a pasar al otro aquí vemos ya los dos ventiladores conectados y ya le he puesto la rejilla con el tornillo para pc bien del lado interior vemos un tornillo aquí y un tornillo aquí vemos que el ventilador está dado vuelta mientras que el otro no el otro está bien acomodado para que el aire salga para afuera este entra este sale por otro lado le he hecho este agujero que es eh, donde va la ficha que va a alimentar a el ventilador de la cajita del Spargap bien esto va por aquí bueno y ahora vamos a ver para qué funciona esta eh, salida de 12 voltios que viene de la fuente bueno aquí tenemos el equipo con la caja del Spargap conectada a la cual le he hecho un agujero aquí y otro agujero aquí a la vez yo le hago un agujerito aquí al medio para que pueda agarrar esta placa y sujetarla lo más firme posible bien, la caja está adherida a la caja de herramientas a través de este tornillo y este tornillo bueno, aquí está el ventilador que es el que se conecta a la ficha que habíamos mostrado recién el agujerito que se le hace aquí a la caja muy bien Ahí está la alimentación que va a ir a la fuente. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se construye el spar gap. Tenemos aquí la placa de acrílico sobre la cual vamos a montar el spar gap usando escuadras de una pulgada de acero galvanizado. A las cuales les vamos a tener que abrir ese agujero un poquito nomás, o sea, una broca. 3.16 para lograr introducir el tornillo 3.16 desde el lado de abajo y desde el lado de arriba la tuerca que es un tipo de tuerca que viene con ese plástico se llama tuerca autotrabante 3.16 bien entonces tenemos el tornillo con su tuerca que va a sujetar la escuadra de una pulgada de acero galvanizado bueno luego aquí vamos a tener que abrir más este agujero un cuarto de distancia para las tuercas de un cuarto estas son las tuercas tornillos mejor dicho de acero galvanizado que van a producir las chispas ok bueno esta tuerca esta, este tornillo mejor dicho lleva una tuerca de este lado luego eh, se pasa la escuadra y se ajusta con una tuerca del otro lado. Bien. Eh, también tornillos de un cuarto para sujetar la caja del Spargap. Estos son bellotas. Que es para cuando nosotros cerramos la caja del Spargap. Del lado de adentro le ponemos bellotas. Simplemente para que no haya fugas de energía. Aquí tenemos eh, arandelas. Para tornillos de un cuarto. Bien. Y con eso ya podemos eh, hacer nuestro Spark Gap. Observamos un Spark Gap terminado. Vemos los tornillos y tuercas de, un cuart de 3.16. Tornillos y tuercas de un cuarto. Nuestro cablecito con... Está bien feo, eh. esto está bien feo soldado Esto no lo hice yo, pero no hay que dejar el estaño ahí Porque después la tuerca no va a quedar bien Bueno, un cablecito de un lado, un cablecito del otro Entonces la, la energía entra por acá, salta Este alambre conecta estas dos piezas La energía sigue su camino, vuelve a saltar Va aquí en esta otra chispa Con este alambre sigue su camino Y vuelve a saltar para cerrar el circuito el resultado tres saltos de chispa bien luego le voy a hacer un agujerito aquí tres cuartos eh, tres cuartos, perdón tres dieciséis eh, esto para poder ponerle el botón plástico que va a dejar firme mi plaquita adentro de la caja bueno vamos a ver un poco las medidas de... Más que nada la plaquita que debes querer saber cuánta distancia más o menos hay de un lado al otro. Bueno, esta placa me quedó justa. Eh, ¿Qué dice? ¿Se ¿Volvió loco? Sí, se volvió loco. ¿Qué le pasó? A ver, a ver. Cero milímetros. Estamos en milímetros, ¿ok? Ahí vemos milímetros. Bien, abrimos. A ver, ahora no te vuelvas loco, ¿eh? Por favor. ¿Qué le pasa? Increíble, ¿no? A ver, off. Ahí, ¿dejó en lo que? No, no, no, no. Esto está muy loco. Vamos a tener que medir con otra cosa. Bueno. Entonces tenemos eh, nuestra placa de acrílico que mide 9 centímetros y 8 centímetros, ¿ok? Bien, 9 por 8 son las medidas para que entre en la cajita del Spark Gap, ¿bien? Eh, los agujeritos... Los agujeritos son agujeritos de un cuarto, significa que tienen unos 7 milímetros, más o menos. Bien, pero con esto se manda a pedir, ¿no? Lo único que necesitamos es que este tornillo entre ahí. Bien, esta es la cajita donde vamos a meter nuestro Spur Gap, como habíamos dicho. Esta placa va a ir ahí, yo lo que hago es cortar con el alicate este botoncito, este botoncito, este botoncito y este botoncito. Bien, ahí tenemos un agujero un poco más grande, un agujero un poco más chico. El más grande es para colocar aquí el ventilador, que va a sacar el aire para afuera, por este otro lugar el aire va a entrar. ¿Okay? Bueno, vamos a ver entonces ahora las medidas de la caja. Que ya estamos viendo que mide vamos a ponerla al revés bien ahí estamos mide 15 centímetros y medio de largo más o menos por 9 de ancho y unos 4 de alto la cajita sola porque con la tapa tenemos 2 centímetros más, así que tenemos 6 centímetros de alto. Bien, aquí adentro le vamos a poner, como habíamos dicho, nuestra cajita del Spark Gap. Bien, aquí, como te decía, va a ir un agujerito de 3.16 para nuestro botón plástico que mantenga esto sujeto aquí. Luego la caja se sujeta con dos tornillos de un cuarto aquí. El ventilador que le vamos a poner aquí al costado es un ventilador que mide 4 centímetros por 4 centímetros. Bien, este ventilador eh, va a ir con esta parte hacia afuera, que es la que saca el aire. Se le van a hacer dos agujeritos que lo vamos a firmar nuevamente con estos tornillos para PC, que son ideales para lo que son los ventiladores, ya que todas estas partes... Eh, son de pc para refrigeración de pc bueno el cable se lo vamos a cortar más o menos por aquí y le vamos a poner aquí la ficha para que pueda calzar en el agujerito estos conectores son conectores para 12 voltios hembra y macho y la hembra va a estar en la caja de herramientas mientras que el macho Va a llevar los dos cablecitos del ventilador conectados aquí. Bien. Rojo en positivo. Aquí vemos positivo de este lado, negativo de este lado. Y respetamos exactamente lo mismo del otro lado para que nos quede parejito. Aquí vemos nuevamente lo que habíamos dicho. Tornillos de un cuarto, tornillo de un cuarto para sujetar la caja y nuestro famoso botón de plástico que es este, esto se, se saca y sería la parte donde se afirma del otro lado, vamos a ver la caja, vamos a abrirla y vamos a observar del otro lado que están los dos tornillos de un cuarto con su arandela y su tuerca, acá Vamos a colocar el positivo y el negativo. El positivo del flyback, que es este, va a ir hasta aquí. Y el negativo, que es este, el gris, va a ir aquí. Ambos con una ficha que se llama ojillo de un cuarto. Ojillo de un cuarto. Bueno, este está mal puesto. Lo tengo que volver a calentar para retirarlo más o menos hasta aquí y que la patita me quede como flexible para poder colocarlo. Estamos viendo el banco de condensadores de la chispa formado por 5 capacitores WIMA FKP1 que tiene un valor de aislación en voltios de 6000 voltios por 10% de tolerancia, bien, 4700 picofaradios significa 4,7 nanofaradios, entre los 5 más o menos podríamos hacer un banco de 1 nanofaradio, bien, este sería para la chispa. Observamos ya la caja cerrada con su respectivo ventilador, tiene el cable a la ficha que habíamos hablado la cual se encuentra del otro lado con su respectivo cableado que va a entrar por un agujerito como vemos ahí un agujerito que le he hecho a la caja este, este cable tiene que estar separado este es el rojo del flyback como habíamos dicho el rojo del flyback va a ir hasta aquí okay. Acá vemos el banco de condensadores. El cual eh, lo he agarrado con un precinto acá a la mitad. Eh, sus ojillos de un cuarto están conectados aquí. Bien. Este banco de condensadores se coloca, se le ponen las tuercas y se le pone el precinto y ya queda. Para retirar esta pieza nosotros lo que vamos a hacer es quitar estas tuercas quitamos las conexiones sacamos el banco de condensadores y también podemos retirar la caja para hacerle la limpieza a las chispas o la calibración o lo que haya que hacerle para la calibración normal se le sacan dos tornillos se retira la tapa se limpia, se ajusta y se vuelve a cerrar pero ya si lo, ya ha pasado mucho tiempo y lo quieres limpiar se retira la caja directamente bueno Capacitores que rompen el volumen Los capacitores que rompen el volumen son de 22 nanofaradios cada uno El cual le vamos a soldar un cable grueso, esto es un cable tipo del 8 Que va a ir a la salida, estos dos van a la salida Y aquí tenemos uno con cable largo y otro con cable corto Bien, cable corto, cable largo Cable corto, cable largo. Aquí tenemos el cable corto. Este es el banco de condensadores. Aquí está la salida. Con su arandela. Y su otra arandela del otro lado con su tuerca. Bueno. Cable largo al negativo. Cable corto al positivo. Bien. Como te decía... Eh... Aquí hay que tener mucho cuidado de que estos cables, ventilador y el positivo del flyback no estén en contacto. Tampoco este cable con este tienen que estar en contacto, el negativo con el positivo, alejados. Ya con esta distancia estamos bien. A la caja se le ha hecho un agujerito para colocar esta ficha para la corriente, la cual lleva aquí un compartimento. A ver si se lo puedo sacar con una herramienta. A ver si podemos. Ahí está. Bien. Aquí recuerda que hay que ponerle un fusible de... Mira, se quemó el fusible. Oye, no, estoy flipando. Bien, 8 amperios, 10 amperios, va a estar bien Se lo colocamos y volvemos a cerrar Pac, Listo, acá tenemos el enchufe Y aquí tenemos la llave palanca switch De encendido y apagado Bien, entonces eh, tenemos nuestro equipo Donde los ventiladores Ambos están conectados a la línea de 12 voltios que va a ir a la fuente ok la fuente necesita dos salidas de 12 voltios una para la ZBS y la otra para los ventiladores bien luego en estos dos de aquí el primero el de arriba es eh, el vivo le decimos donde entra la corriente viva ahí un cable rojo aquí lo vemos que va a ir a la llave y de la llave al enchufe o sea que los 110 o 220 entran a la llave y cuando nosotros le damos encendido se conecta y ya entra a la fuente bueno ahí arranca la fuente de 12 voltios salen dos de 12 uno enciende aquí el otro enciende los ventiladores y la zbs afirmada con estos postes de latón de 30 milímetros los cuales tienen un tornillo arriba y un tornillo abajo con cuatro tornillos sostenemos la placa zbs este tornillo es de 316 junto con este sostienen la fuente como podemos ver la fuente está sujeta por esos dos tornillos bien Luego a la ZBS se le ponen eh, los cables del flyback, que van dos juntitos al medio, y luego uno a cada costado separado. Bien, el flyback está afirmado, por un lado con el cable de los 10.000 voltios, un agujero en la caja, pero allí abajo, si se puede llegar a ver este precinto que vemos acá, el cincho, también tiene un agujero en la caja donde yo le he pasado el cincho para que este flyback no se mueva. Bien. Tenemos los cables, eh, creo que no quedó nada, bien. Y acá tenemos la salida. Acá tenemos el enchufe, perfecto. Todo listo. Bueno, entonces acá tenemos el equipo de ondas escalares. El cual nos va a entregar una corriente que luego vamos a conectar a una bobina. Ya vamos a ver el tema de la bobina. Por ahora, aquí te queda la máquina lista debajo de la cabecera del video, vas a encontrar todos los links para poder comprar las piezas en línea, sin moverte de tu casa, ¿bien? Bueno, este es el primer capítulo del equipo de ondas escalares inventado por el ingeniero, doctor y científico, Christian Amenofis Marino, hasta sacarle todo. familia Abrazo, muchas gracias. Bien, bueno, vamos por aquí. Esta es la bobina que le vamos a conectar al equipo de ondas escalares. Por un lado tenemos un cable grueso, otro cable grueso, sería la bobina del medio, 6 vueltas enrolladas en sentido horario, a la cual le vamos a poner un rollito de 12 vueltas de alambre más fino, esto es cable AGW-AWG16-AWG8, o sea que para Argentina y España sería 5 milímetros y este creo que es un milímetro, bueno... Y acá hay otro rollito de 12 vueltas. Tenemos uno, tenemos dos. Este está en un sentido, el otro en el otro. Y vamos a conectarle una punta a una punta para que vayan juntos. ¿no? Y otra punta a la otra punta para que vayan juntos. Bien. Estos son amplificadores de la energía negativa. Bien. Y con esto, bueno, ya tenemos las salidas. Las salidas a las cuales le vamos a colocar las lámparas para hacernos la terapia. Este es el primer capítulo de esta saga donde te voy a estar enseñando no solo armar el equipo de ondas escalares, sino todas las técnicas electroterapéuticas para que puedas salir adelante con tu saludo. Te mando un abrazo gigante y agradezco de todo corazón tu apoyo. Muchas gracias.